Y si este vídeo llega a 100 likes, vamos a hacer un personaje. Ese personaje va a ser Goku y lo vamos a poner encima de la nube. Vamos a seguir con este tutorial de la Kame House. Básicamente lo que vamos a hacer es añadir las bolas de dragón, unas cuantas rocas por nuestro territorio. Vamos a poner césped cerca de la casa y vamos a hacer la nube. Esta nube la voy a repetir porque no me ha gustado el proceso. Vale, pues lo dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a seleccionar nuestra isla y le vamos a añadir césped a esta parte verde de aquí así que vamos a venir al layout vale a la parte de solid view en objeto en modo objeto y vamos a entrar en edición vamos a hacer todo transparente pulsando el x-ray los rayos x para seleccionar los vértices que nos interesen para saber qué vértices nos interesan vamos a volver de nuevo al modo render y lo que tenemos que marcar es la circunferencia de color verde porque es por donde vamos a tener césped intentad evitar poner césped en la zona por donde está la casa vale vamos a intentar colocar el césped por la zona donde está de color verde si vuestra isla tiene los cuadrados estos cuadraditos mucho más grandes eso es porque no le habéis aplicado un modelo de subdivisión eh, yo se lo apliqué, pero vosotros no sé si lo hicisteis entonces para aplicar el modelo de subdivisión con el plano seleccionado nos vamos a ir a la llave inglesa y aquí en add modifier vamos a añadirle un subdivision surface ¿vale? Añadís aquí, le ponéis un par de niveles o tres y le vais a dar a simple, porque si no se os va a deformar la isla. Bueno, si queréis podéis probar a ver qué tal queda mejor uno u otro, ¿vale? Entonces le dais y cuando estéis a gusto le dais a esta flechita y aplicáis, ¿vale? Yo como ya lo puse lo voy a quitar. Bien, entonces, como hemos dicho, venimos a la zona de arriba vamos a venir a modo sólido para trabajar más fluido y en modo edición vamos a seleccionar los vértices que hemos dicho para hacer la selección tenemos diferentes maneras vale si venimos aquí arriba vamos a tener la select box pero si queremos cambiar el modo de selección porque esto ahora mismo hace una caja si queremos cambiar el modo de selección podemos dejar apretado y podemos seleccionar por ejemplo el círculo este círculo lo que hace es seleccionar como si fuera una brocha y podemos hacer el circulito más grande o más pequeño cuando le damos a esta selección de acuerdo este círculo se puede activar con la tecla C, ¿vale? También podríamos seleccionar con el lazo. El lazo es simplemente arrastrando, pinchando con el ratón y se seleccionan los vértices que hayamos elegido. Entonces, como lo que nos interesa es discriminar esta parte de la casa, yo creo que la opción del círculo, dejando apretado el círculo, yo creo que es lo más interesante, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Si queréis volver a la selección única, le podéis pinchar a la tecla W. Vale, cuando hayamos seleccionado nuestros vértices, volvemos al modo render para ver si, para ver si hemos elegido bien. Como no hemos elegido bien, yo voy a volver a darle a la tecla C y voy a seleccionar un poquito más. Seleccionamos un poquito más por donde nos interesa. Tampoco nos pasemos. Volvemos a darle a la tecla W para elegir hasta llegar a la caja al box a la selección de caja y con estos vértices seleccionados vamos a ir a vértices y vamos a darle a vertices group y vamos a darle assign to new group le damos venimos a modo sólido para trabajar mejor y podemos quitar ya el modo wireframe vale el, el modo transparente vale ahora para que salga césped lo que tenemos que hacer es venir al particle properties vale le damos aquí debajo de la llave inglesa a las partículas y le vamos a dar una nueva vamos a pulsar en lugar de emisión vamos a pinchar en Hire y automáticamente ha crecido pelo por toda nuestra superficie pero como nosotros hemos hecho un vertex group vamos a ir abajo del todo vale vosotros os lo encontraréis así más o menos Estará todo así, entonces os tenéis que venir a Vertex Groups, que está aquí abajo, y en Density vamos a pinchar. Yo tengo tres grupos asignados, sé que el mío es el 002. Vosotros solamente tendréis uno, entonces pincháis el que tengáis. Le voy a dar al 002 y ahora está creciendo pelo por donde hemos seleccionado. Como veis, la casa está discriminada. Muy bien, pues para controlar la longitud... Tenemos que venir a la parte de emisión. En la parte de emisión podemos modificar el número de pelos que queremos que crezcan. Si incrementamos este valor mucho y nuestro ordenador no es muy potente, tenemos el riesgo de que se ralentice todo. Así que vamos a dejarlo así de momento. Lo que sí que podemos modificar es la longitud. Entonces yo voy a bajar bastante la longitud hasta que tenga más o menos la longitud del césped 20 centímetros más o menos vale y ahora si venimos a render view comprobamos que apenas se nota el césped que hay entonces para ello lo que tenemos que hacer es incrementar los hijos que tiene cada uno del césped entonces para controlar los hijos tenemos que venir a children en children podemos cambiar a simple y al cambiar a simple ya ha cambiado y hay bastante más césped que antes y si cambiamos el display amount, comprobamos que alrededor de cada uno de nuestro césped, pues está saliendo más. Si le damos a interpolado, ya tenemos algo más parecido a un césped de verdad. Igual 270 me he pasado, vamos a poner 100, igual que en render amount. Vale, y yo creo que en interpolado con 100, esto ya da bastante el pego. Lo único que tenemos unos cortes que se notan bastante. Entonces vamos a intentar disimular esto. Para ello podemos venir en children, aquí abajo, en clumping vamos a mover este valor vamos a modificarlo y ya estáis viendo lo que pasa que si lo, lo reducimos nuestro césped se abre en un abanico y si lo aumentamos se cae como si fuera una sombrilla entonces nos interesa que esté en un punto medio más o menos yo lo voy a dejar en un punto medio negativo para que se abran un poco vale menos 0 160 si aumentamos el shape vemos que también pues crece como si fuesen curvas como si estoy cur curveado entonces le podemos modificar un poquito el valor pues, para darle un poquito de, de dinamismo. Y ahora aquí abajo, en el Roughness, podemos modificar un poco todas estas valores, ¿vale? Si queremos randomizar, yo creo que nos interesa randomizar, vamos a modificar un poco el valor. Yo voy a poner, vale, con 0.2 parece que, que puede ir más o menos bien. Si os está costando mucho trabajar, siempre podéis volver al, al modo objeto, ¿vale? En modo objeto se trabaja mucho más liviano. Yo lo estoy viendo en modo render pues para que se vea más bonito en el vídeo, pero bueno. Y si nos fijamos, seguimos teniendo bastantes mordiscos. Entonces vamos a intentar cambiar un poco la influencia de, de nuestro modificador, ¿vale? Si en Roughness modificamos el, el valor, si añadimos un poquito de, de valor, vemos que el, el césped se despeina un poco, ¿no? Como, que, como si hubiera viento y cada hoja estuviese mirando hacia un lado entonces bueno esto nos puede interesar el shape también lo podemos modificar vamos a ver qué tal vale y para que no se nos vean estos cortes tan feos que es lo que nos interesa vamos a modificar el endpoint vamos a ampliar este valor vale desde el modo sólido que se ve mejor o sea tarda menos en cargar si os fijáis, pues bueno, pues el, eh, se ha modificado bastante. Lo único que es verdad que hay a lo mejor algunos pelos que son muy largos. Entonces el Endpoint yo lo voy a poner más o menos en 0.4, a ver qué tal. 0.4 puede funcionar bien. Y si cambiamos el Size, le damos a Size, en Size podemos eh, ampliar un poquito el valor para que cada césped, cada hoja de césped tenga una longitud distinta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ampliamos un poquito y vamos a ver qué tal en Render View muy bien pues el césped yo creo que ya está funcionando es eh, lógico que a estas alturas cuando ya tenemos muchos eh, shaders y tenemos un montón de elementos en la escena al ordenador le cueste trabajar por eso os digo que si os cuesta mucho trabajar en render view vayáis al modo sólido desde el modo sólido va todo mucho más fluido y se puede trabajar igualmente de acuerdo entonces vamos a trabajar desde el modo sólido y vamos a activar el render solamente cuando vayamos a poner alguna textura más vale pues esto ya está ahora lo que podemos hacer es ir colocando unas rocas si os acordáis ya activamos el extra Mesh Objects, vale, el add, add Mesh Extra Objects. Entonces aquí ya tenemos el Rock Generator. Así que vamos a añadir con Control A Mesh rock generator eh, vamos a activar el wireframe para ver a través de la casa a ver qué roca se nos ha generado para no tener que ocultarlo todo básicamente podemos ampliar el número de rocas que queramos vale yo voy a poner unas cuantas la escala también la podríamos modificar si quisiéramos y el nivel de detalle yo le voy a bajar el nivel de detalle porque tienen muchos polígonos si cambiamos estos valores pues vamos a tener menos detalle pero no necesitamos tampoco que sea muchísimo entonces bueno bajamos los niveles cuando estemos a gusto Me, le damos a la tecla g para moverlas y nos la traemos delante de la casa para poder trabajar mejor con ellas. Y estas rocas pues van a ser parte de nuestro entorno. Vamos a ir posicionándolas en su sitio, en sitios donde nos apotezca tenerlas. Entonces, bueno, pues esto ya es decorar un poquito la isla. Podemos desactivar el modo wireframe para ver mejor dónde estamos colocando. Rotar escalar mover vale ya tenemos nuestras rocas colocadas posicionadas podemos poner más esta misma la podríamos duplicar traerla rotarla para que no se note mucho que es la misma roca podríamos escalarla un poco consiste en esto vale en ir colocando pues elementos para rellenar un poco la escena e incluso podríamos coger una roca de estas grandes nos alejamos duplicamos nos la traemos lejos bueno allí si la veis ahí ya, ya tengo una puesta, escalamos a la bestia y podemos podéis posicionar por ahí lejos como si fuese una isla veis entonces con el cespecito y con las rocas pues ya tenemos un poquito más de, de variedad dentro de la escena así que bueno a las rocas les vamos a poner un color gris elegimos una añadimos el nuevo material y no nos vamos a complicar con poner un grisáceo nos vale ahora seleccionamos todas las rocas si os cuesta seleccionar las rocas podemos venir directamente aquí y los últimos objetos que hemos metido son las rocas. Entonces podemos seleccionarlas todas, pinchamos la de arriba, con Shift apretado pinchamos la última y luego recordamos que tenemos que seleccionar en naranjita claro, como está esto, la roca que tiene el color. Entonces le damos a la roca que tiene el color y venimos a Object, Link, Transfer Data, Link, Materials. Y ya tenemos todas las rocas de color grisáceo. Muy bien, pues vamos a ir con las bolas de dragón las bolas de dragón vamos a venir de nuevo a modo sólido vamos a venir a la vista frontal y vamos a traer una esfera ¿Cómo se hace una bola de dragón en blender pues muy sencillo le damos 6 de smooth a la pelota ya tenemos la esfera de dragón ahora tenemos que añadir una estrella para añadir una estrella añadimos mes un círculo al círculo le cambiamos el número de vértices en la caja que nos viene aquí a la izquierda y se lo vamos a poner en 10 y en modo edición vamos a deseleccionar los vértices que no nos interesan es decir uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Cuando ya tenemos los vértices seleccionados de esta manera, escalamos y ya tenemos la estrella. Seleccionamos todos los vértices con la tecla A y pulsamos la tecla F. Ya tenemos una cara. Ahora nos traemos la estrella dentro de la pelotita, escalamos a la, al tamaño de una estrella y simplemente hay que darle a shading. Seleccionamos la pelota, nos venimos a render view vamos a aplicar un material glass bsdf glass bsdf vamos a bajar el roughness y le vamos a dar color resina seleccionamos un naranjita y estupendo ahora lo mismo con la estrella seleccionamos la estrella añadimos un nuevo material seleccionamos un rojo estrella le podemos dar un poquito más de oscuridad. Y ya tenemos una bola de dragón hecha completamente. Ahora podríamos emparentar la estrella, emparentarla con la esfera. Entonces seleccionamos primero la estrella. Vamos a seleccionar primero la estrella, luego la esfera. Con la esfera, que es lo último seleccionado, pulsamos en el botón derecho del ratón, le damos a Parent, Object. De esta manera, si seleccionamos solamente la esfera, la estrella se viene con nosotros muy bien pues ahora simplemente tendríamos que duplicar esto siete veces para tener las siete bolas de dragón y cuando ya las tengáis todas hechas las distribuís por el mapa como a vosotros os dé la gana vale yo las he puesto aquí así cerquita de la cámara porque no sabía dónde ponerlas, pero a vosotros igual se os, ocurre, se os ocurre ponerlas en cualquier otro sitio. Con todo ya posicionado, con todo el tema hecho, eh, vamos a colocar la nube y terminamos esta serie, ¿vale? Esta va a ser más cortita, que los otros vídeos me han quedado muy largos y se hace pesado tanto para vosotros como para mí. Vale, entonces, vamos a colocar la nube. Para venir a las nubes, vamos a, yo voy a elegir, por ejemplo, la tecla Z, voy a venirme por aquí arriba, bueno, no, voy a venir de frente y voy a añadir una metabal de nuevo. Añadimos una metabal, subimos... Vale, y esto pues consiste en lo mismo que, que ya hicimos con estas nubes. ¿Os acordáis? Es simplemente duplicamos e intentamos darle la forma que queremos. Entonces parece que por adelante es como un poquito más gorda. Entonces podemos seleccionar, duplicar, y a medida que vamos hacia atrás, pues vamos haciendo, escalando un poquito más pequeño. Si seleccionamos el circulito de cada esfera que estamos duplicando, pues vamos a duplicar la bola que hemos seleccionado. ¿vale? Ya podemos añadir bolas más pequeñas delante. Le podemos dedicar más tiempo, podemos también pues, ir moviendo también cada una de las esferas y buscar la forma que nos guste. Pero bueno, como va a estar lejos y no se va a ver mucho, vamos a, vamos a dejarla así, ¿vale? Entonces seleccionamos las metaballs que no estén convertidas en mesh, porque si os acordáis las nubes las convertimos en mesh. Entonces seleccionamos la 11 en mi caso hasta la 31 con shift pinchado y ahora vamos a darle botón derecho y vamos a convertirlo en mesh. ¿Vale? Y esta va a ser nuestra nube de Goku. Si queremos hacerle alguna modificación a esta nube, podríamos utilizar el modo escultura. En modo escultura podemos venir desde aquí arriba y darle a Sculpt. Y en Sculpt tenemos diferentes brochas para utilizar. Esta sirve para pintar por encima, ¿vale? Entonces esto incrementaría un poquito el grosor. Esta infla por aquí. No es la mejor malla para entrenar en modo escultura, pero bueno, lo que nos va a servir mucho es el pincel de Grab. Si pinchamos el Grab podemos pinchar y sacar o meter más la nube y de esta forma podemos ir consiguiendo que nuestra nube se parezca más a lo que queremos pero bueno eh, la herramienta de escultura ya la veremos en un curso específico de escultura vale entonces eh, volvemos al modo objeto en modo objeto se pincha desde aquí arriba vamos a seleccionar la misma perspectiva estamos desde aquí voy a coger la cámara que ya la tengo enfocada y me voy a traer la nube Vale, entonces, para ponerle a la nube la estela que hemos visto antes, vamos a utilizar curvas. La nube, si no queremos perder esta nube, vamos a selección con la nube seleccionada, vamos a venir aquí y vamos a ponerle el nombre que queremos, ¿vale? Entonces, vamos a poner Nube Goku o como se llamara, no me acuerdo cómo es. Ya hemos puesto el nombre de la nube para no perdernos luego dentro de nuestro viewport que tenemos ya un montón de objetos y vamos a añadir una curva. Necesitamos activar otro addon. Vamos a ir a preferencias y tenemos que pulsar extra, buscamos extra, add extra curve, extra objects, ¿vale? Curve, add curve, extra objects. Aplicamos, save preference y cerramos. Y ahora cuando le damos a Shift A, debajo de Mesh, en Curve, aquí tenemos muchas más opciones. Entonces vamos a seleccionar un path, ¿vale? Aquí arriba. Entonces nos ha aparecido un path en la escena que no estamos viendo, por eso vamos a darle a la tecla G y Z hasta que lo veamos. Ahora vamos a añadir otra curva y en curva vamos a seleccionar círculo, arriba del todo, ¿vale? Al lado de Bezier, circle Y perfecto, nos ha venido otra, nos la volvemos a subir para verla. Estupendo. Entonces ahora seleccionamos de nuevo el path. Vamos a venir a la parte de la derecha en este simbolito verde que es el, la propiedad de la curva. Y en geometría, vamos a Geometry y en Bevel, desplegamos el Bevel si no está desplegado vamos a dar object y con el gotero seleccionamos nuestro círculo ahora le vamos a dar a fill caps lo que hace fill caps es que nos rellena la curva con caras al final vale ya tenemos las caras rellenas y con esto pues ahora lo que podemos hacer es escalar el círculo lo escalamos con la tecla s y lo hacemos de un tamaño pues más apropiado muy bien ya tenemos nuestra curva vamos a seleccionarla y nos las vamos a traer desde con la tecla G hasta nuestra nube. Rotamos para darle la posición y nos la traemos a su sitio. Posicionamos en Z. Ya tenemos el principio de nuestra estel. Ahora, para poder hacer nuestra estela mejor, vamos a venir desde la parte de arriba y vamos a seleccionar cada vértice. Cada vértice se puede mover de manera independiente. Entonces, ahora lo que podemos hacer es moverlo y extruirlo. Y para que quede más ancho por la parte de adelante, por esta parte de aquí tenemos que seleccionar el primer vértice y para escalarlo no es con la tecla S como con los objetos. Al ser una curva tenemos que presionar Alt S y al presionar Alt S veis que crece. Entonces ahora, después de haber ampliado un poco, nos lo movemos a nuestro sitio para que se integre dentro de la nube. Ya tenemos la estela integrada dentro de la nube y ahora consiste en ir moviendo los vértices. Vamos a dejar el segundo ahí cerquita para que no... Se nos... ¿Sabes? Para que la estela siempre se quede cerca de la nube. Como veis, no responde exactamente igual que una malla. Es decir, va, el vértice va por un lado y la curva va por otro. Entonces, bueno, es como si fuese una goma elástica. Pero esto nos va a permitir hacer la estela redondeada, que es la que buscamos. Entonces vamos a venir desde la parte superior, desde la vista superior, y vamos a hacer el típico circulillo. Seleccionamos el vértice y cuando nos quedemos sin vértices... Aquí también funciona la herramienta extruir, entonces le damos a la E y seguimos extruyendo, extruyendo, extruyendo, hasta que tengamos la estela que nosotros queremos. Cuando lleguemos al final de la estela vamos a escalar también Alt S para cerrar la estela y ahora desde la parte frontal vemos que tenemos ya una estela, vamos a ver qué tal queda desde la cámara... Bueno, no queda nada mal desde la cámara, pero lo que podemos hacer es ir moviendo vértice a vértice para acercar la estela al suelo. Con los vértices seleccionados vamos a mover los vértices en Z. Por ejemplo, yo voy a hacer para que parezca que ha salido de aquí de la casa. Y moviendo vértice por vértice vamos dándole la forma que nos interesa. Yo me voy a venir a la vista de la cámara para ver qué tal está quedando. Yo creo que así me puede ir funcionando bien ya y yo creo que queda bastante bien. Vamos al modo render. Creo que voy a mover esta bola de dragón abajo para que se vea mejor aquello. Vale, pues yo creo que así puede funcionar bien. Vamos a texturizar. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a shading. Vamos a darle a selección de render view. Vamos a texturizar nuestra nube. Para ello vamos a añadirle un nuevo material. Vamos a venir a materiales, nuevo, y vamos a ponerle una textura gradient. Vamos a añadir gradient texture y vamos a poner también un color ramp color ramp y el color al color y en estos colores vamos a seleccionar naranjita en uno recordamos que para elegir el color en color ramp hay que pinchar en, el, en la flechita que queremos cambiar venimos a este color para darle color subimos un poquito la tonalidad y elegimos el color que queramos vale, yo creo que un naranjita así puede estar bien y aquí un amarillo si quisiéramos difuminar un poquito más, simplemente pinchando control y pinchando encima, pues podríamos elegir otro color. En el mismo color que hemos seleccionado, podemos ponerle un poquito de subsurface. Esto es para que penetre la luz dentro, ¿vale? Le podemos ampliar también un poquito aquí abajo. El roughness se lo podemos subir para que sea completamente mate, o si queremos que brille un poco, pues bajarlo. Yo creo que por la mitad va bien. Vale, y a este material le vamos a poner nube. Y ahora vamos a seleccionar la curva y vamos a ver qué tal le queda el material nube a la curva. O Se lo aplicamos a la curva y yo creo que va a quedar muy bien así. Vamos a venir a la cámara. Vamos a ocultar el circulillo este que hemos utilizado para la estela. Ahora lo único que nos quedaría sería configurar bien la luz de nuestra escena. Si queremos, por ejemplo, que se vea más la roca esta, pues nos la podemos traer, la podemos mover aquí así para que se vea de fondo. Podríamos mejorar un poco cómo se ve el horizonte, añadiendo pues, una textura de fondo que fuese de más a menos. Pero eso ya, si queréis, lo dejamos para un siguiente capítulo. Ahora vamos a configurar un poquito el sol, aquí recordamos que si venimos al apartado del mundo podemos cambiar la intensidad del sol, que sea más intenso, que la elevación del sol sea más o menos, podemos elegir también la rotación para que del sol por donde más nos guste. Esto lo podemos modificar a nuestro antojo y luego tirar un render, luego tirar otro y otro y otro porque los renders son infinitos. Podemos colocar más o menos elementos a nuestro antojo, podemos acercar más las bolas de dragón, las podemos alejar, podemos elegir ya nuestra escena. Y cuando hayamos colocado toda la escena a nuestro gusto, pues simplemente vamos a seleccionar el, el render que queramos hacer, Vale, yo voy a hacerlo en Cycles con GPU, voy a cambiar el color management, en Filmic voy a cambiar a High Contrast para que tenga un tono más saturado, la exposición la bajo un poco, el gamma lo ajusto a mi gusto y cuando ya lo tengo pues le doy aquí arriba y después de ajustarlo todo, pues ya me vengo aquí arriba a la sección de Render y en Render le damos a Render Imagen. Y cuando ya haya terminado de renderizar nuestra imagen, eh, vamos a poder comprobar que hay algunas cosas dentro de la escena que antes, es antes no estaban. Eh, esto es porque están apareciendo todos los objetos que teníamos ocultos pero no habíamos ocultado del render. Por ejemplo, esta palmera que está aquí volando, pues no debería estar. Tenemos que buscar cuál es el objeto que no está funcionando bien. Vale, si nos fijamos, todo lo que está apareciendo aquí eh, tiene un ojo y una cámara. Si lo apagamos del ojo, eh, solamente dejamos de verlo en el viewport. Entonces, para que se deje de ver en render, hay que apagarlo también en la cámara. Es decir, se apaga del ojo y de la cámara. Lo quitamos de la cámara todos los ojos que estén apagados. Este está quitado, este también. Vale, y a mí lo que me estaba fallando es este plano, ¿vale? Creo que es este plano. Entonces, aquí veis que hay 14 planos dentro entonces le pinchamos en esta flechita y si vemos aquí están apagados del ojo pero no están apagados del render entonces apago el render vuelvo a lanzar render y ya lo tenemos listo y si este vídeo llega a 100 likes vamos a hacer un personaje ese personaje va a ser goku y lo vamos a poner encima de la nube así que eh, dadle like darle apoyo compartirlo y si llegamos a 100 pues hago una cuarta parte para poner a goku Venga, muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.